Bueno, primero que todo, agradecer la invitación de, de la Universidad de Chile y de la Universidad Abierta. A ver, a mí me gustaría referirme un poquito a, a cómo nosotros hemos vivido el proceso desde aquí de Recoleta. En realidad me, me invitaron a hablar un poco más de los temas locales y, y tal vez hablar en, en, en, en dos tiempos distintos, pero que eh, generan expectativas similares y... y Trataré de ajustarme al tiempo lo más que pueda. <risa> eh, y uno tiene que ver con la expectativa que genera eh, la elección del alcalde Jadwe acá en Recoleta, que es un que, que, que se expresa de, de, de varias maneras eh, y una de ellas principalmente es el crecimiento exponencial de la cantidad de organizaciones sociales que empezamos a constituir, los siguientes cuatro años que llegaron a cerca de 600 organizaciones sociales, ¿no? y con un nivel de participación en eh, los procesos fundamentales, principalmente el proceso Plaeco desarrollado entre el 2013 y el 2014, que convocó a más de 5.000 personas. ¿no? Y de ahí una serie de... Eh, Hitos tremendamente relevantes que terminan con la eh, lógica y la articulación de, eh, de, nuestros, eh, de, de nuestro diseño de políticas de desarrollo eh, local, que son nuestros servicios populares, ¿no? Y que coronan un poco, inauguran y coronan el primer periodo con eh, la farmacia popular, después la óptica y todos los otros servicios populares, pero que en el periodo, ¿no? Y luego en la reacción se continúa construye, si siento yo, y hasta el día de hoy, eh, un proceso de legitimidad de la, de la autoridad local que permite, de alguna manera, eh, ir estableciendo ciertas eh, acciones eh, eh, en el desarrollo de políticas públicas que permiten ir corriendo el cerco. ¿no? Entendamos correr el cerco con esto que eh, siempre nos vemos enfrentados a la norma, pero sin embargo buscamos eh, la forma de, eh, más allá de la norma, poder efectivamente eh, llegar a nuestra comunidad con los servicios eh, más efectivos y más sensibles que requiere la gente. O otro día podremos reflexionar respecto del detalle de esto. no Pero este proceso de legitimidad del de, eh, gobierno local, eh, nos pilla un poco el 18 de octubre eh, eh, con una situación eh, social bien compleja. Yo diría en la mayoría de las comunas, y no digamos que en Recoleta no pasó nada, pero efectivamente en Recoleta se vivió el proceso de manera distinta. No solamente habíamos logrado acumular fuerza y organización, eh, a través de este periodo y aquí no quiero eh, parecer eh, eh, como que lo hacemos todos perfectos, ¿no? Esto no exento de errores, no exento de equivocaciones, como, como todos los procesos, pero sí con un importante crecimiento y legitimidad eh, que nos permite finalmente eh, asumir el periodo, este periodo con más o menos, y aquí entro al contexto local, 92 cabildos autoconvocados, ¿no? con un promedio de participación de más o menos eh, 2.300 personas, eh, con un promedio de discusión de los cabildos de alrededor de dos horas, donde... Eh, eh, se generan varias cosas bien interesantes en términos de fenómeno. Yo diría que uno de ellos tiene que ver eh, con que nuevamente tú puedes reconocer en el encuentro comunitario, en el encuentro eh, en la calle, a una comunidad que se eh, vuelve a mirar a la cara y a reconocer de una manera distinta, eh, con un ejercicio eh, de solidaridad, eh, eh, de planteamientos respecto de eh, cómo debe ser el nuevo contexto y el nuevo desarrollo y el Chile que queremos. Yo tengo varios datos, pero me gustaría reservármelos como para la segunda vuelta ya de, de, de un borrador que, que, que desarrolló un equipo y que no quiero dejar de, de mencionarlo, donde está... Eh, Nicolás Farías de la IDECO, Rodrigo, no recuerdo su apellido de, de educación, que lo vi por ahí principalmente, dirigido también por, por algunos compañeros que trabajan en la alcaldía, ¿no? pero que nos permitió eh, generar eh, una cantidad de información respecto de cuáles eran los temas principales, ¿no? y eh, como para dejarlo planteado, efectivamente eh, en esta familia de eh, Planteamiento, la necesidad de alcanzar mayores derechos sociales, ¿no? sin duda es el principal. ¿no? ¿No? Y eso efectivamente implica querer cambiar de alguna manera y de forma radical el status quo. ¿no? Y por otra parte, porque lo quiero dejar eh, mencionado, es el proceso de consulta ciudadana, y aquí... Eh, reconocer la labor del alcalde Jadwin, tanto logró, eh, con un conjunto de alcaldes progresistas, por decirlo de alguna manera, efectivamente poner eh, al centro de la discusión la necesidad eh, de que la ciudadanía fuera escuchada y que los gobiernos locales empezaran a cumplir un rol distinto respecto de estos temas, porque... Eh, Salió con teoría que si no hacíamos consultas locales, en realidad no podíamos hacer consultas, como si los temas nacionales no fueran temas locales también. ¿no? Entonces tuvimos nos vimos la obligación de incorporar cada comuna algunas consultas locales. Pero bueno, se logra finalmente sacar presionando un poquito a la Asociación Chilena Municipalidades eh, este plebiscito que logramos, perdón, esta consulta ciudadana que logramos hacer el día 15 de diciembre, con algunos resultados que a mí me gustaría mencionar, porque en realidad dan eh, cuenta clara de eh, lo que la ciudadanía hoy día está expresando y lo que está expresando eh, eh, es la necesidad de cambios profundos en muchas materias.